Muscoca Residencial es un conjunto habitacional de 13 casas en fraccionamiento privado con vigilancia a las 24 horas y en una de las zonas de mayor plusvalía en la actualidad en Cuautlancingo Puebla, a 5 minutos de la planta automotriz Volkswagen. Tiene 105 metros de terreno, 180 de construcción, de 3 niveles, 3 recámaras con baño completo cada una, medio baño en la sala y medio baño en el Roof Garden. Cochera para dos automóviles, jardín de 8.85 por 2 metros. Con acabados de lujo, piso interceramic, la cocina al alto brillo y carpintería en los closets estilo vintage, hechos a mano por nuestros propios carpinteros. La fachada es de pasta de cantera. El roof garden tiene estilo minimalista y con asadero. También hay área verde comunitaria. Aceptamos todo tipo de crédito, ubicada en calle Santa Rosa número 15, en San Juan, Cuautlancingo. Mayores informes al 2226-670030, con su servidor Mauricio Santa María Nava.